El curso que damos hoy, eh, técnicas avanzadas de búsqueda de información, estrategia de búsqueda y evaluación de la información. Bueno, yo soy Carmen Utrera de la Biblioteca, estamos en la sesión de tarde de este mismo curso, se impartió esta mañana por mi compañera Miriam Rosero, y bueno, como bien sabéis ya, este curso forma parte del programa Discom, y, y bueno, va a servir para... Para la, la elaboración del trabajo fin de grado, ¿no? Vamos a, a ver las técnicas avanzadas eh, para buscar información para elaborar el trabajo fin de, de grado. Bien, aquí tenemos una estructura que ha de, hay que seguir este esquema en cual, para elaborar cualquier trabajo de investigación, trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, cualquier trabajo académico o cualquier trabajo que vayáis a desarrollar en el futuro, ¿vale? En vuestra vida profesional. En primer lugar, a la hora de elaborar un trabajo, tenemos que definir la necesidad de información. Tenemos que pensar qué es lo que queremos y qué necesitamos buscar. En segundo lugar, que es lo que vamos a, a ver en, en este curso, sería cómo elaborar esa estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda, una vez que tengamos ya eh, planteado el tema de investigación, vamos a ver cómo buscar, ¿vale? con técnica avanzada de búsqueda. Para ello también tendremos que seleccionar fuentes de información, no lo tenemos marcado en rojo, tenemos marcado en rojo justo los puntos que vamos a ver este curso, ¿vale? Mencionaremos algunas fuentes de información, practicaremos en Eureka, que es la herramienta del descubrimiento de la, de la universidad, y vamos a ver cómo construir, ejecutar y revisar la, las ecuaciones de búsqueda. ¿Vale? Y utilizando también filtros. Y en último lugar, vamos a ver eh, cómo evaluar y seleccionar esa, esa información, los resultados que, que obtenemos de la búsqueda, pues cómo evaluarlos y seleccionarlos, ¿vale? Para finalmente obtener los documentos y organizarlos, que os anticipo ya que tenemos previsto dar un curso la semana que viene de, de gestores de referencia bibliográfico que son una herramienta que sirve muchísimo para organizar la, las referencias, ¿no? Todos estos documentos que encontremos con la con la estrategia de búsqueda, esta ecuación de búsqueda que vamos a, a ver cómo se elabora hoy, cómo organizarlo en los gestores de referencia bibliográfica. Pero bueno, comenzando por el principio, hemos de definir la necesidad de información, punto uno. ¿Vale? Esto consiste en expresar de manera muy breve y sintética, en un párrafo o dos, <ríe> en qué va a consistir vuestro trabajo, cuál es el objeto de tu trabajo y cuál es la necesidad de información, para ello re recomendamos que os sentéis en, sobre un folio en blanco antes de nada, antes de buscar en Google temas, que reflexionéis, penséis y busquéis cuál el tema de vuestro TFG, que no sé en qué punto estáis, si ya tenéis tema de vuestro eh, de vuestro TFG o todavía, o todavía no, ahora os lo preguntaré, eh, como somos muchos, por favor, Levantando la mano, voy a recomendar siempre que utilicéis el micro para no tener que estar saliendo a mirar el chat. Si no tenéis micrófono, obviamente no pasa nada. Podéis escribir por el chat. Si tenéis micrófono, pues levantáis la mano, voy a preguntar por vuestro tema del TFG, si, si ya lo tenéis en mente y, y que me digáis breve, brevemente de, de, de que va, en qué va a consistir. Vale, aquí tengo dos ejemplos de, de, bueno, de, de temas de investigación, pero si ustedes lo tenéis, os lo voy a preguntar a ustedes y, y lo vemos directamente para, para elaborar la estrategia de búsqueda. Así que prefiero que, que, bueno, que, que lo veáis de, desde primera mano. ¿Alguien tiene...? Ya idea de que va a elaborar el trabajo fin de, de grado, perdón, iba a decir fin de máster, pero no, de grado, de grado. Sara si sí, tiene ya su idea, pues si tienes micrófono o si prefieres escribirlo. Vale, hay que, hay que tener en cuenta, vale, pues Sara lo, lo escribe, Daniela, a ti te tenemos en, en el banquillo por si acaso por si acaso nos falla esta, esta búsqueda, porque hay que tener en cuenta, ¿vale? a la hora de reflexionar sobre el, el trabajo fin de grado, tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos. ¿vale? Recursos eh, humanos, contamos con un equipo grande, ¿no? somos nosotros solos y nuestro tutor que nos va a ayudar. Recursos materiales, si se nos ocurre una idea, y necesitamos acudir a un laboratorio, tenemos esos recursos materiales, recursos económicos, ¿contamos con cuánto dinero estamos dispuestos a gastar? Pues no, no contamos, ¿no? Con recursos económicos y recursos, obviamente, temporales. Si nosotros pensamos en un tema muy amplio de investigación, por ejemplo, consecuencias del cambio climático en el mundo, eso no lo vamos a poder nosotros llevar nunca, a un trabajo de investigación eh, que saquemos nosotros, pues, conclusiones, porque es un tema muy amplio. Hay que acotar siempre el tema. ¿Vale? Vamos a ver el tema de Sara, que dice que ella quiere hacer su trabajo fin de grado sobre la prostitución, las mansevías, sobre los siglos XV y XVI. ¿Vale? Está muy bien porque ya has acotado temporalmente, te has centrado en dos siglos. ¿vale? No estás hablando en la, de la prostitución <ríe> del mundo... De, de todos los tiempos, ¿eh? eso, es, eso es lo fundamental, ¿vale? Que es la entrada de los barcos del nuevo mundo y un gran turismo hacia la prostitución, pues. Muy interesante. Y bueno, pues es un tema concreto, ¿vale? Porque estás acotando ya en los siglos. Y vamos a, vamos a ver. ¿Vale? La, las mancebías. Perdona, Sara, por mi ignorancia, pero yo no, no sé ahora mismo. Un, son los burdeles, vale, gracias, gracias, gracias, gracias, entonces vamos a abrir un Word, ¿vale? Esto de ejemplo con el tema de Sara lo podéis hacer también con, con vuestro tema, en qué consistiría la, la estrategia de búsqueda. En primer lugar, ¿vale? exponemos brevemente en dos frases el tema de búsqueda y tenemos que identificar los términos clave, las palabras clave, ¿vale? Porque vamos a buscar en las bases de datos y vamos a que nos entiende el lenguaje documental, va a buscar siempre aquellas palabras que tengan carga semántica, las que no tienen carga semántica sobran, por ejemplo, sobre, los, es, la, de, todo eso lo podemos omitir, vamos a buscar las palabras clave que serían, ¿cuál sería? Prostitución, mansevías, ¿Eh? Son palabras con carga semántica, siglo 15 y XVI nos va a servir también para acotar, pero yo antes de, de empezar acotando voy a hacer una búsqueda general y ya después vamos a especificar los siglos, ¿vale? La entrada, ¿qué? ¿vale? Y aquí está explicando que es la entrada de los barcos, Nuevo Mundo, bueno, pues Nuevo Mundo y gran turismo hacia la prostitución vale, pues entonces sería buscar prostitución, mansevía buscamos un nuevo mundo también turismo, ¿no? sería es relevante pero no en el en el tema de, del trabajo fin de máster, ¿no? porque no va, no va sobre turismo nos va a meter mucho ruido, ¿vale? Sería va sobre prostitución las mansevías eh, ¿Vale? Y la entrada de barco al nuevo mundo. Bueno, eh, estamos entonces centrándonos que van a ser a los marineros, los que van a, a los burdeles. ¿Vale? Por el momento lo voy a dejar así. Vamos a seguir con la presentación. ¿Vale? Ya estamos ya escribiendo nuestro, nuestro tema de investigación. Estamos en empezando a definir términos claves, para esto también es muy importante que vamos a ampliar la terminología leyendo sobre el tema, sobre todo, pues, leyendo principales manuales, a los principales autores que traten sobre el tema, e ir cogiendo, pues, vocabulario. ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho nosotros, ir poniendo en negrita los términos de buscar. Ahora que ya tenemos lo en negrita, yo creo que, que con lo que tenemos te, vamos a tener resultados, vamos a, vamos a probar. Pues vamos a elaborar la estrategia de búsqueda, ¿vale? seleccionar la fuente de información, que en primer lugar eh, siempre recomendamos acudir a Eureka, que es la herramienta de descubrimiento de, de la universidad, que nos va a buscar en el catálogo propio de la universidad, en todas aquellas bases de datos que, que están suscritas a que tiene suscripción en la universidad y también a más recursos, que aunque no lo tengamos, aparecen en Eureka y podemos pedir por préstamo interbibliotecario. Entonces, pues Eureka, ¿vale? Y después pues ya revisamos la ecuación de búsqueda, los filtros, según el resultado que nos dé. Vamos a, perdón, vamos a hacer búsquedas complejas utilizando los operadores boleanos que no sé, imagino que si ya habéis adelantado, habéis leído el tema, ya los conoceréis. Eh, estos operadores son también llamados operadores lógicos, que lo que hacen con, es conectar las palabras entre, entre sí. Por ejemplo, está el operador AND, que también según la base de datos, según la fuente, puede también escribirse Y o omitirse. omitirse. Si ponemos democracia, redes sociales, espacio o cualquier palabra, se entiende que entre el espacio de dos palabras hay un i. El i nos va a, a limitar la, la búsqueda, democracia and redes sociales. Aquí estamos eh, diciéndole a, a la base de datos que nos recupere aquellos documentos que tenga la palabra democracia o, y el término, ¿vale? que estos son dos palabras, pero un solo término, que bus lo buscaríamos entre comillas, para que aparezca el término exacto en este orden y no aparezca la palabra redes en el título y sociales eh, al final del título, que aparezca redes sociales, lo acotamos con comillas, y en el documento mmm, tendrá que recoger democracia y redes sociales. Vale. Exclusivamente, o sea, es obligatoriamente estos dos términos, por lo tanto estamos limitando los resultados. Si nos da igual que recoja una palabra o la otra, cualquiera de las dos nos vale, ponemos el operador lógico booleano, OR, wow, o o este palito, se, se utiliza así según la, la herramienta de búsqueda, pero bueno, lo, lo más común es poner OR, normalmente en mayúsculas, ciberdemocracia o ciberpolítica, si escribimos esto, me va a recuperar documentos que traten sobre ciberdemocracia o ciberpolítica, entonces estamos ampliando los resultados, y también tenemos el operador NOT, que es para excluir un término. Si sí, nosotros estamos haciendo una búsqueda y siempre nos aparece eh, una palabra que no queramos, por ejemplo, eh, mm, turismo, imaginaros que en, en el tema que ha propuesto la compañera sobre la prostitución del nuevo mundo, y busco turismo, y a lo mejor me viene eh, turismo mm, culinario, no sé, por, <risa> por decir algo, pues pondría turismo no culinario para que me omita todos aquellos documentos que traten sobre tu, turismo culinario. ¿vale? Sería excluir una palabra que en esa palabra no me aparezca en los resultados. ¿vale? Todos aquellos documentos que tenga esa palabra. También hay otra, otra técnica de búsqueda que, que la mayoría de, de herramientas se utiliza, que es el truncamiento. El truncamiento consiste en poner un asterisco, ya sea detrás de, de la raíz, bueno, de la palabra, o delante, se puede truncar también por delante, y hasta, hasta cinco caracteres me lo, me lo omite, vamos, puede ser cualquier cosa y me va, me va a recuperar esta palabra más lo, todo lo que venga, las palabras que tengan toda la, la terminación son relacionadas, ¿no? Por ejemplo administración, administrativo, administrado, ¿vale? O también podemos truncar por delante. Esto también está muy bien para buscar femenino y masculino, eh, singular y plural. Le ponemos el asterisco y ya me está buscando pues, terminaciones en A, en O, en e, con S, sin S. Otra de las opciones es la máscara. La máscara es un signo de interrogación, lo colocamos en la palabra, en cualquier... Parte de, de la palabra en cualquier letra, puede ser cualquiera, ponemos un signo de interrogación, podría ir cualquier letra, eso se puede utilizar mucho para buscar al mismo tiempo términos en inglés y en español, ya que hay muchos términos que solo varían en una letra, como administración o información, pues ponemos en el lugar de la C, ponemos un signo de interrogación y me estaría también buscando documentos con terminología inglesa. ¿no? Además de esto hay un, más o, operadores, eh, por ejemplo, NIAR, que para buscar términos de proximidad, o sea, que estén operadores de proximidad, términos que estén cercanos. Si ponemos niar una barra, pues le ponemos el número y son pues el número de palabras que queremos que separe una palabra de otra. Aquí vemos un ejemplo de, de ecuación de búsqueda. Ahora vamos a intentar a, a hacer nosotros una, vamos a hacer una, a ver qué... Que resultados obtenemos, desde ya os adelanto que hay que jugar mucho con, con los resultados, según lo que vayamos obteniendo vamos a tener que, que ampliar la búsqueda, o quitar, o sobre todo la mayoría de las veces buscar en inglés. En, este, en esta disciplina me parece que no, que no hará falta, pero en la mayoría de disciplinas la literatura, sobre todo en ciencias puras, es Está en inglés, ¿vale? Son artículos en inglés. Por lo tanto, ya haríamos la búsqueda en inglés. Aquí vemos como energía estamos buscando con el truncamiento energía o energías, el operador booleano. Y además todo esto, cualquiera de estas palabras, renovables o renovables, con S o sin S, o, limpia, o limpias o verdes o verdes. Y además debe contener... Cambio social, que como he comentado antes, es un término y lo acotamos con con las comillas, ¿vale? Para que aparezca, mira, aquí te, este es Eureka, Eureka pues se busca en el título, en el resumen, en capítulos, en arti, dentro del artículo. Bien, y después veremos pues los filtros, las opciones de, de filtrar que tenemos, que podemos filtrar pues, por tipos de documentos si nos interesa únicamente artículo por materia también por autor podemos excluir, tenemos incluir y excluir ¿vale? podemos también filtrar en, en negativo ¿vale? vamos a vamos a practicar entonces cómo construiríamos la ecuación de búsqueda aquí pues a través de una tabla vamos haciendo una tabla y vamos poniendo las palabras en columnas, las palabras que irían unidas con AND, es decir, las palabras que debe, con, debe, contener, debe contener el documento ¿no? que buscamos. Pues sería prostitución, mancebías, nuevo mundo, sería un término, y hasta aquí. Hasta aquí son la, las palabras que yo he cogido. Podéis levantar la mano y en cualquier momento participar y darme vuestra opinión. Pues yo pondría siglo XVI, yo pondría barcos. ¿vale? Si creéis que, lo, que hay que ponerlo, me lo, me lo decís. En, en la fila ¿vale? de, de la columna vamos poniendo los documentos que irían relacionados con OR. Es decir, los términos relacionados. Pues podría decir prostitución o ¿qué otras formas tenemos de, de llamar a la prostitución? ¿Conocéis más, más términos relacionados sin, sinónimos de prostitución? ¿Mujer de compañía? Bueno, vamos a buscar. Mujer de compañía. Vale, trabajo sexual. Tra trata de blancas eh, en el siglo que estamos hablando y en la entrada de los, de los barcos del nuevo mundo. No, no era trata de blancas, ¿no? ¿Lenocidio con L, Alfredo? Lenocidio, mira, ese término no lo conozco lenocidio, le, lenocidio, ah, Lenocinio, Lenocinio, porque yo estaba ya matándola, yo estaba diciendo sidio, y sidio es, es matar. Lenocinio, vale, Lenocinio. No, no se considera trata de blancas, ahora vale, perfecto. ¿Vale? Eh, y voy a poner trabajo sexual, sí voy a poner, porque todo lo que estoy poniendo hacia abajo, yo estoy poniendo or, or, ¿Vale? Voy a poner o esto o lo otro, por lo tanto, lo que puede pasar es que me amplíe la búsqueda y me encuentre algún documento más, no estoy limitando, ¿Vale? Hacia abajo, ahora mismo no estoy limitando, así que no pasa nada porque yo ponga... Más palabras, al revés, estoy dándole más oportunidad que haya un documento que mencione en alguna de sus partes, en el resumen, a lo mejor viene el enocidio. Lenocidio, otra vez. <ríe> Lenocinio. Y entonces me interese. Y, y si no lo pongo, puede que se me escape. Pronexetismo. Vale. También podemos. Aquí no, aquí no tengo que. Como es un término, ya se me estaban yendo las comillas, pero no. Puedo truncar aquí, proxenets, y voy a truncar ahí. Ahora, mansevía, me había comentado Sara, que era eh, lo mismo que burdeles. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer lo mismo. De vez de mansevía voy a poner el, el truncamiento y burdel, el truncamiento. Burdel, burdeles eh, esto también cómo se llama casa no casa tiene a ver qué nombres más para prostíbulos no prosti voy a poner así prostíbulo y bueno eh, si se os ocurre alguno más algún sinónimo más para burdel prostíbulo Mansevía... Mmm... Eh, bueno, vamos a dejarlo así. Nuevo mundo. Bueno, pues el nuevo mundo, ¿cómo más lo vamos a, a describir? ¿Se ocurre? A ver, América. América, y algo más. A América o Américas, ¿no? Porque también le llamaban las Américas. Entonces, Indias. Muy bien. Indias, América, Nuevo Mundo. Mm, voy a poner también descub bueno, descubrimiento. Por, aunque no es un término sinónimo, es relacionado... Y lo mismo hay literatura que me hable del de descubrimiento, de, puede, se, se puede, por el momento lo vamos a dejar así. Vale, vamos a dejarlo así, vamos a ver, vamos a ver, es que esto como digo, hay que jugar mucho según los resultados. Así que bueno, para tener una primera aproximación, voy a buscar si los siglos, para ello empezaría a buscar ya a poner los términos prostitución or todo va a ir, todo lo que va con or va entre entre paréntesis vale todos los términos relacionados esperemos que salga bien la la ecuación de búsqueda Porque pueden pasar dos cosas, que sea o algo demasiado genérico y sea inas, inasumible, o algo tan, tan específico que cueste mucho encontrar información. Pero bueno, vere, veremos la, las soluciones para cada uno de los casos. Ahora, and, ¿vale? Que contenga cualquiera de estas palabras, o todas, o una. O, y además, que contenga cualquiera de todas estas palabras más sevilla, ¿vale? Voy a ir copiando por volver, prostíbulo, y ahora cerramos el paréntesis, and, de nuevo, ¿vale? Esto, esto lo podemos eliminar. Esta la dejé aquí por si acaso ponía una más, pero bueno, ahora mismo la, la podemos eliminar. Y ahora sería Nuevo Mundo, que sería, abrimos paréntesis, or América o Américas, or Indias. vale Indias la voy, a dejar, la voy a dejar en plural porque se utiliza en plural siempre. Esta sería la ecuación de búsqueda. Copiamos, vamos a Eureka, ¿sabéis ir a Eureka? Bueno, podemos entrar a través de la página principal de la UPO, desde UPO Virtual Eureka, o si queréis pasar por la biblioteca, le damos a investigar, biblioteca, veis las noticias, y vamos a Eureka. Bien, y aquí ya en la barra simple, de búsqueda, introducimos la, la ecuación de búsqueda y allá vamos bien, bien 415 resultados está bien, vamos a ver ahora vamos a identificarnos no pasa nada que no se, no se pierde lo que tú buscas cuando te identificas se mantiene la ecuación de búsqueda ahí y lo mismo varían los resultados ¿vale? creo que ha variado uno no, no me he fijado, pero bueno. Vale, vamos a ver este primero. Prostitución. ¿Qué castigar trabajadoras, burdeles, rufianes y clientes? Vale, vamos a ver si realmente está contextualizado en, en la época que nos interesa. La, es, tenemos que fijarnos también en las materias con las que se, se ha clasificado este documento, por si... No sirve a la hora de buscar, que mira, industria sexual, por ejemplo. Esto está muy bien para buscar por materia, que podemos siempre ir a, a hacer la búsqueda por materia. Empezamos buscando por palabras clave pero bueno, vamos a, a buscar un poco, vamos a leer rápidamente. Presente investigación, tratamiento jurídico de la prostitución. Básicamente, ¿vale? Como yo no he, yo no he filtrado por... Por siglo, puede ser en cualquier momento. Lo que sí tiene que contener este documento es la palabra Américas, Indias o Nuevo Mundo. ¿Vale? Pero puede ser en cualquier, en cualquier, de cualquier época. Por lo tanto, yo creo que voy a tener que filtrar, porque me están saliendo documentos... Que no se saben de qué época trata, mira aquí. Prostitución en Puerto Rico, 1917. Eh, es Vamos, es un... Es un término clave, el siglo, ¿vale? Aquí me está hablando del siglo XX, así que, que listo. Era lo que, lo que quería ver. Que si poniendo únicamente Nuevo Mundo, América India, se me iba a centrar en la época que nos interesa, pero vemos que, que no, que esto se puede ir. Mira, aquí sí que me dice... El presente estudio se propone establecer un parentesco estético entre Nuevo Mundo, pero en 1800. En ¿vale? 1800 y nosotros era siglo 15-16. XV, Así que eh, vamos a poner siglo 15-16. XV, Está de acuerdo Sara. Vamos a, vamos para atrás y ahora ponemos Ant. Ah, ¿Vale? Que nos contenga también. Y ahora todas las formas nosotros de, de escribir, lo, lo estoy haciendo aquí directamente, que se ve menos claro. Menos claro que un gol, pero bueno. Siglo XV, o, oh, no, perdón. Siglo XV o XVI, no, tiene que ser siglo XV y siglo XVI. Vas a tratar los dos temas, o... Oh, siglo XV, ¿vale? Yo lo pondré o siglo XV o siglo XVI, buscaría uno de los dos y ya tú pues lo divide por separado, creo yo que es lo mejor, porque si busca Ant siglo XV, Ant siglo XVI, en el mismo documento tendría que hablar del siglo XV y del, mismo, y del siglo XVI. Eso no nos interesaría, que en el mismo documento hable de esos siglos. Tú en tu trabajo sí vas a hablar de esos siglos, pero nosotros vamos, podemos buscar la información por separado. Entonces voy a poner siglo XV por ese punto 15 ¿qué, manera, ¿Qué otras maneras o formas se os ocurre de expresar siglo XV? Y aquí pondría también por Siglo ¿vale? XVI, también que me, que me busque los resultados del siglo 15 o XVI, yo ya los iré mirando por siglo 10, 15, Vale, 15. Ese punto, ese punto. Voy a tratar finales del 15 y 16. Búscalo como bien. ¿vale? Vamos, a, vamos a ver qué resultado. me a cerrar esto. Qué resultado nos da. Vale. Ya lo tengo, voy a pulsar intro. Vale, de 416 a 104. Está, está bien, porque es un resultado asumible. No quiere decir que tú te tengas que leer estos 104 <risa> documentos, simplemente vamos a revisarlo. ¿vale? Vamos a revisarlo y por si tenemos que hacer una nueva modificación, por si mirando la, las palabras clave, los descriptores, podemos... Varia hacer variación en la búsqueda, vamos a ver aquí. Nuevo Mundo de Miguel de Unamuno En este documento ah, vamos a ver la materia. Bueno, esto yo creo que, que esto es ficción y novelas y personajes literarios. Otro tema que bien digo es buscar por, ma por materia. Vale. Prostitución y feminismo. Este se nos va, se nos va de, de época. Carácter laboral de la prostitución. Las malas madres del siglo XVI y XVII. Vale, pero aquí es, me, está, me lleva a Navarra. Hay que, hay que ir haciendo una, una revisión ¿eh? de los resultados. A ver, mira, Mansevías. Mamadre, madre va en Sevilla. Prostitución, pornografía, pero vamos a ver. Vale, siempre revisando, mira la... Ah. Vale, pero aquí no me está hablando tampoco, porque yo creo que tengo que meter eh, la palabra historia para que no me vaya a la literatura. Mira, en el momento que vea uno, un documento, que sea lo que yo busque, me voy a la materia. Y aquí veo que le meten historia. Así que ahora voy a hacer una búsqueda y voy a meter por materia historia. ¿Vale? Porque aquí las redes de prostitución de la España del siglo XIX, el enclave de Cartagena, los indicios de la restauración. De aquí me puede servir algo, lo que pasa es que es, es, es más reciente. Si aquí habla de, de una introducción, podría, podría leérmelo. ¿Vale? Vamos, a, vamos a buscar esto mismo, lo, lo, voy a, lo puedo copiar o lo puedo, le puedo dar también a guardar búsqueda para, para no perderlo. Si le doy a guardar búsqueda, se me guardan mis favoritos. Incluso si yo veo aquí documentos que ya me están interesando, puedo darle a, a guardar también y me lo, me lo marco en favorito. ¿vale? Aquí he visto ya... Claro que no me interesa, pero bueno, pues ¿dó? Porque el, las ninfas de, del Olimpo. Habría, habría que, que echarle otro vistazo. Bueno, mira, lo mismo. Siglo XVI y XVII. Prostitución, siglo de oro. Pero me está hablando de literatura. Por lo, que, por lo que digo que me voy a la búsqueda avanzada. Y voy a poner... Que en, el campo materia, que en el campo materia me contenga la palabra historia. ¿Vale? Solo tengo seis documentos, de más de 100, seis documentos que han sido clasificados en la materia historia, porque es que realmente si yo estoy haciendo un estudio histórico, no, ya me he quitado todo lo literario medio. ¿vale? Vamos a ver aquí, veo que también se va siglo XIX y XX, comienzo del XX. Hay literatura, hay. Hay que ver si hay documentos sobre ese tema. Podemos irnos a buscar eh, fuentes más especializadas. Por ejemplo, eh, Historical Astra. ¿Vale? Vemos que cinco documentos están en Historical Astra. Ahora vamos a ir allí y vamos a hacer la misma búsqueda allí. Principios del 20, comienzos del 20, 19. Eh, Sara, ¿tú has comenzado a, has buscado información de, de este tema? En, en archivos, claro, es que se va muy, claro, documentación muy antigua. Bueno, vamos a ver. Si vamos a histórica, hoy. Oh, perdóname. perdóname. Me estaba llamando la directora de la biblioteca, pero después, después la llamo. A ver, mira, para ver eh, bases de datos especializadas, vamos a la base de datos AZ. Ay, voy a abrirla una nueva ventana. Y hemos visto una de las bases de datos especializadas que me aparece aquí, aquí a la derecha, tenemos los filtros, pero bueno, yo no, vo no voy a, a filtrar porque ahora mismo por historia me he visto que me he quedado solo con seis resultados. Entonces tendría yo que ver si cambiar la fuente, ¿no? la, la herramienta, perdón, o fuente, sí. Y quería yo hablar de historical abstract, a ver esta base de datos de, de historia, ¿vale? Pues entonces me, ha, me he abierto aquí la base de datos a Z, voy a buscar por la H, ¿no? hay un buscado arriba, pero bueno, aquí, historical abstract, Es de pago vamos tengo que eh, utilizar los credenciales de la upo para poder entrar ay, ay, perdón ay, ay, ay, perdóname, aquí aquí tengo la barra de búsqueda como cualquier herramienta de búsqueda que funcionan de manera similares una barra de búsqueda donde introduzco, eh, introduzco que la que tengo yo copiada no tiene siglo no tiene puesto lo del siglo así que Voy a copiar de nuevo, y lo pego. Bueno, un documento, un documento nada más. ¿Eh? Es la exponencia de, de un congreso, estoy viendo que es de Paraguay. Y, y bueno, aquí sí que te habla del siglo XV al XIX, Estado y Sociedad de América Contemporánea. ¿Vale? Lo mismo en esta ecuación de búsqueda, habría que, habría que incluir términos, terminar de cambiar un término por otro, lo mismo tenemos que, que indagar un poco más, leyendo más sobre el tema, intentando hacer otro, otra búsqueda. Pero la búsqueda sería esta, ¿vale? la, la estrategia de búsqueda, Sería esta, Pu puede, en la mayoría de, lo de los casos, que, que en Eureka os vaya, os vaya a encontrar con muchísimos documentos, base de datos, pero hay temas de búsqueda, obviamente, que son más complicados de encontrar porque hay mucha menos documentación, que si vamos a temas de, ¿vale? Como los que teníamos aquí, por ejemplo, de ejemplo, ¿eh? que teníamos... El uso de los jóvenes andaluces en redes sociales, pues bueno, pues muchos estudios ¿no? sobre sobre cómo influyen las redes sociales a los jóvenes en, en la educación, cómo mmm, la violencia doméstica puede influir también, o bueno, en, en la infancia, ¿no? Con problemas de salud mental. Son otros, otros temas que hay constantes... Eh, Desarrollo de, de, de investigaciones, literatura, ¿qué pasa? Que el tema de, la, de las indias, ¿vale? De la prostitución, del nuevo mundo, pues, como dice la compañera, ella ha tenido que irse a archivos, ¿vale? Se ha tenido que ir a archivos. Aquí tenemos, el antes de construir, ejecutar y revisar la búsqueda, tenemos el punto anterior, seleccionar las fuentes de información, ¿vale? Tendría que consultar, pues, el archivo de indias, me imagino. Bueno, no sé si, si os ha quedado claro, si, si entendéis lo que es la ecuación de busca, búsqueda y, y cómo realizarla en Eureka. Vale. Pues, pues gracias Sara, ya el compa, tenemos 10 tenemos minutos, que o bien... Mmm, si el compañero no quiere, queremos probar suerte, os vais ustedes ya haciendo aquí en la, con la tabla, ¿vale? Con la tabla recomendado, pero también tenemos eh, en la unidad 2 que tenéis del tema, me parece que, que también hay un simulador de, de ecuaciones de búsqueda, que vais poniendo lo, los términos y, y va, va apareciendo de forma automática la, la ecuación de búsqueda, o si no lo hacéis así en Word. Y la idea es esa: buscar palabras relacionadas, con el, utilizar los operadores booleanos, importante las, las comillas para los términos. ¿Qué más cosas? Inglés. Yo aquí no he utilizado el inglés porque la literatura de este tema está en, en castellano, pero la mayoría de los temas, como bien digo, buscarlo en inglés también. Y ya por último. Vale, ya por último, una vez que, que obtengamos los resultados, tenemos aquí un ejercicio, ¿vale? una práctica que vamos a ver ahora en estos últimos 10 minutos para, para consultar la, la calidad de la fuente, ¿vale? medir la calidad de la información, porque además de utilizar Eureka, además de, de utilizar las bases de datos especializadas y de, y de, bueno, de ir al archivo, cada uno con sus necesidades, también vamos a, a buscar, por ejemplo, en Google, eso lo, lo hacemos todo, o busca en, en cualquier fuente que te pasen, cualquier página que veas y, nos, y sepas identificar la, la calidad de la fuente. Obviamente, si está en Ureca, es una revista científica, con una editorial de, prestigiosa, ahí no vas a tener duda, pero cualquier página que por casualidad veas y te interese, vamos a, a saber identificarla para, para saber si citarla o no. En primer lugar, esa página que tenga identificado el autor, que el autor sea alguien experto en la materia y que aparezca un, una dirección de contacto, ¿vale? O, bueno, referencia de esa persona, quién es y cómo puedo contactar con ella. No, no que sea alguien que, que no sepamos quién es, ni haya información para que lo busquemos. Respecto al contenido también tenemos que fijarnos de, de, de verificar la, la veracidad de la información. Si es reciente, si es un contenido ya obsoleto, también el tema que, bueno, que si es exhausto, la, que si cubre todo el tema que nos interesa o solo una parte, todos esos son cosas que tenemos que, que tener en cuenta. Y esto es muy importante, la objetividad. Si es, un si es la página que nos está explicando ese artículo o blog lo que lo que veamos si es objetivo o intenta tiene alguna intención ¿vale? intentan de alguna forma convencernos de algo y para eso también podemos ver para la calidad eh, ver si utiliza fuentes ¿vale? si, si hay referencias sobre en dónde se está apoyando para decir lo que lo que está diciendo esto documentación de apoyo y la calidad de la escritura y la sintaxis. Aquí hay una... bueno lo voy a pasar por el chat. Tenemos una práctica... El último, a ver, el, bien, yo busqué aquí este, América, Poder, Conflicto y Político, perdón que me pregunta Sara qué que documento era, y es que este documento es de um, una conferencia, me parece que era, vale, de una conferencia que hubo en 2011 en Barcelona, llamada América, Poder, Conflicto y Política. Después puedes buscar, ¿vale? Me voy ahí aquí. Sabéis que en Dialnet podemos buscar también conferencias, porque aquí en esta, hay bases de datos que te, nos da el texto completo o bases de datos referenciales, que nada más nos da la referencia. En este caso nos dice que, mira, la, está en la revista Anuario de Estudios Americanos, ¿vale? Que podemos acceder a través de la, de la revista a buscarla, una revista de... Desde SIC, ¿no? te vas al año 2011 o te vas a Dialnet y busca por, por congreso esta 2011 Barcelona este simposio este congreso, texto completo. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, la, lo que ha hecho esta base de datos que es referencial es darnos la referencia de este artículo. Y entonces yo ya lo he buscado en, una, en otra herramienta de búsqueda que sí que busca por congreso, que es Dialnet Y me ofrece texto completo. ¿Vale? América, Poder y Conflicto y Política. Yo lo que voy a hacer es que te voy a pasar el PDF. Por si te vale, ya tú te lo miras tranquilamente. Y terminamos con, con la práctica. A ver. Ay, quédate. No te puedo pasar, PDF. Eh, que me lo he descargado. Te voy a pasar enlace de Dialnet. Eh, aquí. Y aquí tú le das a, aquí texto completo, libro, y te lo descarga. La página eh, que yo he utilizado eh, la he descubierto a través de Eureka, CAPS Astra. Uy, caja, perdón, Cajastras es otra, es otra base de datos que, que suelo utilizar también mucho, pero esta se llama Historical. ¿vale? Esta, Historical Astras, la he buscado en el catálogo de base de datos AZ, azeta, que se accede desde Eureka. ¿Vale? Tú estás en Eureka, aquí en Eureka, puedes acceder arriba al a la, el catálogo de base de datos AZ. ¿Y cómo, por he dicho yo voy a buscar ahí? ¿Vale? He dicho voy a buscar ahí porque en los resultados de búsqueda, cuando yo he puesto aquí toda esta, esta ecuación de búsqueda que hemos visto, ¿vale? y la red de prostitución de España del siglo XIX, ¿vale? Estar, digo, ¿estos documentos dónde están? Están en Eureka, pero Eureka es una herramienta de descubrimiento que me lo recoge de varias herramientas, fuentes externas. Por ejemplo, de Dialnet. Aquí hay documentos de Dialnet, hay documentos de Social Science Premium Collection, de Social Science Database, todos estos son bases de datos. Este de, revisar, de, de acceso abierto, revistas en acceso abierto, DOAJ, y esta histórica lastra. Entonces yo digo, pues voy a hacer la búsqueda en una de estas bases de datos especializadas. Me ha salido uno aquí dentro, pero si yo filtro... Tengo estos cinco documentos que están, que están en esa base de datos. ¿No? Ya puedes, puedes irte a hacer búsqueda especializada en cada base de datos, porque cada base de datos tiene eh, uno de, uno, un tesauro que se llama unos descriptores diferentes. Y ya cada uno pues busca por sus materias Uy. diferentes. ¿Vale? de manera diferente, para ello es importante utilizar, saber utilizar el tesauro también de la base de datos a ver, voy a vale, vamos a ir de nuevo, estamos yendo para atrás estaba ya en evaluación, pero bueno entiendo que, que es importante también que, que sepáis esto vale, aquí en búsqueda avanzada eh, suelen tener un tesauro Aquí. A ver los índices. Vale, aquí puedo buscar por texto. Búsqueda avanzada. También puedo buscar por campo materia. Ahora mismo está buscando en todos estos campos. Pero, otra, pero, pero, pero disculpadme, ¿eh? por ISSN, por, por materia, suele, aquí, título, aquí, materia, subject, ¿Vale? Entonces, según el tesauro, que tiene que estar por, por alguna parte de la base de datos, busco por las palabras clave, de todas maneras, todas las bases de datos, aquí tenéis la guía de uso, ¿eh? todos en, en el catálogo AZ, cómo se utiliza, la búsqueda avanzada, búsqueda por materia... Ver, te, lo, te lo explican aquí. Lo que no encuentro, aquí hablan también de los operadores booleanos. Y lo que habría que buscar es también el tesauro. ¿Vale? Que es aquellos términos eh, que tienen la, la base de datos donde se clasifican lo, los documentos según esa, esa terminología para saber cómo buscar especialmente aquí por los términos. ¿Vale? Porque vemos que no son los mismos resultados que me han aparecido buscando en la ecuación de búsqueda la misma. Aquí tenía un documento y en Eureka me dice que, que había cinco. Bueno, eh, lo que comentaba, eh, de todas maneras, para este tema no dejarlo tan abierto, comentaros que tenéis en el foro del curso abierto para que todas preguntas que, que os surjan, todas dudas, podéis hacerlas en el foro, ¿vale? Y os contestaremos por por el foro y ya para, para terminar el tema que no me quería extender mucho más sería la la práctica tenemos preparada esa práctica de es esta. de una página web que si vamos a hacer una búsqueda en una página web saber reconocer eh, si es una página de calidad o no en la que me puedo fiar o no Aquí hay tres páginas de ejemplo, libertad digital, esta de, de Acciona y esta de, de Wikipedia. ¿vale? La, las tres tratan sobre el mismo tema, sobre el cambio climático. Entonces, sí, si pinchamos, yo voy a hacer pinchar la primera para verla, para verla, la pregunta, y ustedes, pues cuando terminéis ya la clase, que son la, las seis. Eh, hace, vais a contestar en, la, en las próximas dos páginas, ¿vale? Acción y cambio climático. Para que reflexionéis, estas preguntas os sirve de, de reflexionar, ¿vale? Si es una, una, una página, si esta información es de calidad o no. Por ejemplo, se está calentando el planeta, ¿vale? Le dais aquí a siguiente y vais a ir contestando eh, la serie de preguntas que se hacen. ¿Vale? La, la página te pregunta si es una, es una web personal, sin autorización oficial, ¿Vale? pues, a veces hay un nombre propio en la URL, vamos a ver, vamos a abrir la página que no la hemos abierto, ¿Vale? Es a cambio climático, hay que abrir aquí la URL, y libertad digital, ¿Vale? Libertad digital. Bueno, eh... ¿Una página personal? Pues pues no, ¿no? ¿Vale? No tiene un nombre propio, se llama digital no es un nombre propio. Vamos dando la siguiente. Ya le he dado. ¿Qué extensión tiene? No? El dominio, pues, .com, ¿vale? Puede ser ORG para organismo, EDU de educación, ¿no? GO pues esas.com. Entonces consiste en ir contestando, bueno, en este caso son 17 preguntas. ¿Figura el autor o autores? Me parece que sí, ¿no? Aquí pone Fernando Díaz Villanueva, pues sí, aparece. Eh, ¿Se indica las credenciales del autor? Bueno, no, porque no, no sabemos quién es Fernando Díaz Villanueva, si él es experto en el calentamiento del planeta. Bueno, si es catedrático de, de qué universidad. Eh, no, no, no aparece. ¿Es un experto en este campo? Pues, pues hemos dicho que, que no, que no, no, no lo pone por ninguna parte, al menos podemos, podemos buscarlo, eso sí podemos hacerlo rápidamente. A ver quién es este Fernández Díaz, ¿vale? A grosso modo lo busco en Google y aquí me dice que es un periodista, escritor, conferencista. Liberalismo, seminario, libertad digital pero no veo yo que sea aquí experto en el calentamiento global. ¿Vale? Porque tiene podcast de la contracrónica. Crónica. ¿Se ofrecen detalles del autor? No, en lo que es en la página web es que no hay ningún detalle, ni, ni aquí en la barra de la derecha, ni nada. Vale, ya vamos terminando. ¿Fecha de publicación? Sí, me parece me parece haber visto la fecha. Aquí, ¿vale? 2004. Fecha, sí. ¿Cuándo se ha actualizado? El... No, actualización, no al menos no, no ha tenido. Así que yo voy a poner que no. ¿Se encuentra identificada cita de referenciada? A ver, que no es... Vale, tenemos aquí su texto... Gran parte de Groenlandia. Uh -huh, vale, esto ahora mismo, esto por ahora ni una cita. Ni una cita. No, no ha citado a nadie. Vale, no está, no está, las fuentes no están referenciadas. Ya vamos a terminar. Diría que el carácter de la información es objetivo o subjetivo. Para ello sería necesario leer un poco el texto. Ni, ni el más curtido de los autores, Defensor defensores, el padre. Sería necesario leer, leer un poco el texto. No existe organización ecologista que no dé el tostón con el calentamiento global. Bueno, yo creo que es subjetivo, ¿no? Porque si no, no tiene ni referencia bibliográfica ni una fuente. ¿La web fácil de navegación? Pues sí, sí, no es fácil. Escritura... ¿Propia para un público académico? Bueno, pues yo lo que acabo de ver de, de tostón, me parece que, que no es muy propia para, para un público académico. Habría a lo mejor que leer un poco más, pero... Eh, solo de los rayos que nos regala pueden provenir cambios técnicos de semejante envergadura. Vamos a ver un poquito más, a ver si, si vemos... Mm -hmm. Debut en el caso primigenio Yo creo que pues Por lo que llevo leído ¿Vale? Diría que no, que no Que no es un término apropiado ¿Los enlaces son apropiados? Enlaces, si es que no tiene enlaces, ¿Vale? Vemos que no Que no tiene ningún enlace Información disponible en otro formato distinto, pues como una ficha publicada, opción para descargarme PDF, no, esto es un, una especie de blog, ¿no? Esto no está en otro formato. El propósito general de la página, perdonadme de verdad, sería pues yo creo que... Informar sin ninguna fuente y con los términos que lo, ha, que lo está haciendo me parece que, que no nos está proporcionando ni muchos datos ni hechos. ¿Vale? Esto sirve para, para reflexionar sobre esta página y lo mismo pues, podéis hacerla con, con las otras. Con la ¿Vale? Y ya con esto... Ya con esto realmente te terminaríamos la, la sesión. Ah, mira, Sara se, se ha tenido que despedir. Bueno, eh, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, como, a ver, os he, puesto, os he puesto el enlace de la práctica. Vale, vais practicando también ecuaciones de búsqueda con vuestro tema de investigación, o si no lo tenéis, pues cuando lo tengáis ya más o menos sabéis... ¿En qué consiste? El cuestionario no, no caduca, lo tenéis para hacerlo cuando ustedes queráis, ¿vale? Sirve para, para reflexionar de esas tres páginas, a ver cuál ustedes pensáis que sería la, la más apropiada, ¿vale? Que tampoco tiene un en fin, este, esta, este cuestionario lo tenéis ahí disponible siempre. Lo mismo lo hacéis con esta página de Aciona y esta página que es Wikipedia para para que veáis en, en lo que tenéis que fijaros, ¿Vale? Como criterios de, de calidad, de fuente fiable. Utiliza una fuente fiable siempre para, para elaborar vuestro trabajo. Lo tenéis aquí, os lo vuelvo a poner por si acaso, que lo tenéis arriba. Y, y ya está. Si no tenéis ninguna otra pregunta, alguna otra cuestión que os, que os haya surgido, terminamos la sesión. Vale, vais va practicando con las ecuaciones de búsqueda, también cualquier duda, o bien al foro. O bien a infovip ¿vale? arrobaupo.es. Si tenéis du, u, u, perdón, infovip con infobib. Infobib terminado en B. ¿Vale? También podéis escribir, no hay. Cualquier duda con el tema de, del curso, os la podemos resolver desde, desde la biblioteca. Bueno, pues muchas gracias muchas gracias a todos por, por vuestra asistencia, espero que os haya servido de utilidad, y, y bueno, que lo pongáis en práctica, que eso es lo, lo más importante, ¿vale? que es cuestión de, de práctica. Muchas gracias, adiós, buena tarde.